Módulo académico de aprendizaje Motores de combustión Unidad Didáctica 1 Introducción a las máquinas térmicas En esta unidad didáctica usted podrá reconocer los tipos de motores de combustión interna de acuerdo al ciclo termodinámico utilizado en su combustión, diferentes características en los elementos que lo componen, los sistemas que hacen posible su funcionamiento y sus aplicaciones, realizando una revisión de la teoría fundamental muy importante en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte. Los motores de combustión interna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 directamente se conoce como motores de combustión interna rotativos. En esta categoría se tienen la turbina de gas y el motor Wankel. Los motores de combustión interna utilizan los ciclos Otto y diésel. El ciclo Oto es el ciclo ideal para los motores térmicos de encendido provocado (MEP) o encendido por chispa, que puede ser de cuatro tiempos porque el émbolo ejecuta cuatro tiempos completos, dos ciclos mecánicos dentro del cilindro, y el cigüeñal completa dos revoluciones por cada ciclo termodinámico, o puede ser de dos tiempos porque el émbolo ejecuta dos tiempos completos, un ciclo mecánico dentro del cilindro, y el cigüeñal realiza una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 En Colombia, el sistema de transporte para carga y pasajeros obtiene su movimiento por medio del motor de combustión interna. Para los futuros tecnólogos en operación integral de transporte, es indispensable la identificación de las diferencias entre los motores de combustión interna de encendido provocado y los motores de combustión interna de encendido por compresión, sus características y sus clasificaciones. transformación, innovación